¿Listo? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos otra vez al Club de Lectura del Crayusta don Quijote Rockstar. Aquí con, con nuevas personas, con viejas personas que no nos acompañaban hace un buen tiempo. Eh, los hijos ¿Sí? pródigos regresan a casa, eso es bueno, sobre todo para, para el Club de Lectura. Pues eh, eh, bueno, esta noche estamos como poquitos, esperemos a ver si, si se van sumando más personas. Y esta noche nos reunimos para darle cierre a nuestra tercera novela, ¿no? bueno, nuestro tercer material de lectura. Hagamos como un recuento, ya leímos Contrato con Dios, leímos All You Need Is Kill, y esta es nuestra tercera lectura de este semestre, eh, que es Hiroshi Mamoruino. Espero estar diciéndolo bien. No, es Hoshi Mamoruino, siempre, siempre me confundo, Hoshi Mamoruino. Y, mmm, eh, bueno, yo creo que con esto rompimos el récord de lecturas del año pasado, porque el año pasado leímos tres novelas, ya este año hemos leído tres, y lo que vayamos a leer en adelante. Ah, así como los, los anuncios parroquiales de todas las semanas, eh, la próxima semana no tenemos como tal lectura, porque entramos a semanas de parciales, entonces como para alivianar un poco eh, la carga de los estudiantes de la universidad. Eh, Esta semana no, no tenemos eh, pues lectura. Lo que vamos a tener es una sesión de promocionar lectura, es decir, Julián va a planear una actividad eh, con alguna lectura o puede que sea similar a lo que hicimos la vez anterior. Ah, habrá que ver, no sé, todavía no tengo una actividad. Eh, nos, entonces, dentro de ocho días vamos a, a, no, vamos a no vamos a leer nada. Si no, ustedes pues si quieren se reúnen, nos reímos un rato, pasamos un rato chévere, así como, como siempre hacemos en estas actividades intermedias. Um, y después de esta semana, que, a ver, eh, es decir, la próxima semana es 21, la, para el 28 de abril ya arrancaríamos con nuestra última lectura, entramos a la etapa final, son las últimas cuatro lecturas del club, antes de la, la sesión final. Eh, y empezamos a leer, según, según elegimos entre todos, de Sandman, ¿no? Que es ya nuestra cuota de, de cómic. Entonces, eh, ya leímos la novela gráfica, ya leímos dos mangas a falta de uno, y ahora entramos como a la, a la novela, al, perdón, al trabajo más ambicioso del de, de club de lectura, que es de Sandman, que es la que más tomos tienen. Ustedes pueden entrar a a nuestra carpeta en el drive y se van a dar cuenta de todo todo el material que es que de Sandman. Eh, yo creo que sería muy, muy necesario y útil para todos que elijamos qué vamos a leer, qué tanto vamos a leer, porque de verdad Sandman es mucho, mucho, mucho, mucho material para leer. Entonces, eso lo podemos ir definiendo por, por nuestro grupito de WhatsApp. ¿Listo? Ah, creo que no son más anuncios parroquiales. Ah, bueno, el último. Recuerden que la idea de la última sesión del club de lectura, la que tendremos por allá para el 5 de... No, mentiras, no es el 5. Ah, oh, ya les digo para qué fecha más o menos tendremos nuestra última sesión. Eh, uno, dos, tres, cuatro. Para el 26 de mayo más o menos va a ser nuestra última sesión. Para esa sesión del 26 de mayo la idea es que la hagan ustedes, ¿no? Pues ya no vamos a tener lecturas, ya... Eh, no, no vamos a discutir absolutamente nada más. Eh, esa sesión sería chévere como que ustedes presenten algo, ¿no? Lo que decíamos puede ser un juego, puede ser um, una canción, bueno, Connie no está conectada, que ella pues el año pasado sí nos, nos regaló una canción de, a, a partir del club de lectura, eh, puede ser lo que ustedes quieran, pero, pero ya que esa, esa última actividad sea como ustedes quienes tomen el micrófono y hablen durante ese tiempo. Y para estas fechas más o menos ya estaremos viendo como eh, el obsequio del de Club de Lectura. Eh, me gustaría, después pues, estoy, estoy todavía en ese examen, eh, regalarles un cómic colombiano. No les voy a decir cuál es, eh, pero, pero pues si se pudiera sería muy chévere que ustedes, pues estamos hablando de cómic, manga y demás, eh, pues ver algo de lo que se está haciendo aquí en Colombia, ¿no? Eh, entonces, nada, creo que esos son todos nuestros anuncios parroquiales. Y ahora sí podemos entrar en materia, eh, podemos a, a empezar a hablar de lo que nos trajo aquí, lo que nos convocó esta noche um, a esta sesión que es nuestro manga. Y también aprovecho para darle la bienvenida a Jason. ¿Cómo estás, Jason? Buenas noches, bienvenido. Gusto ver que te vuelves a conectar. Creo que hace ocho días no pudiste acompañarnos. A todos. Hola. Bien. Y estábamos hablando, Jason, pues de, eh, ya, justamente en este, justo, en este preciso momento, íbamos a empezar a hablar de nuestro manga, Hoshi Mamoru Inu. Y pues lo que, vamos antes de hacer como un recorderis de lo que hablamos la semana pasada, eh, hablamos de la primera parte, ¿no? De la primera historia, donde conocemos a Happy y a papá. Y este recorrido que tienen estos dos personajes eh, en auto, hasta encontrar su, su destino final, ¿no? Eh, vemos, vemos el desenlace un poco, yo no sé si es trágico o, o cómo llamarlo, no, no, no es trágico, es más bien triste, pero no es trágico, eh, conmovedor, también lo podríamos llamar, eh, de estos dos personajes, de Happy y de Papá, y hablamos de un montón, ¿no? El profe Leonardo siempre, siempre iluminando nuestras conversaciones, eh, nos contaba un poco sobre esta, estos esta, estos símbolos ocultos, ¿no? Como de las libélulas, hablábamos también con un compañero, pues, que no se conectó hoy, con Johan, sobre eh, el budismo, sobre cómo este viaje puede, puede parecer un poco también esta, esta búsqueda, este camino de, de Buda para llegar a su, a su destino final. Hablamos de, de samuráis, ¿no? Hablamos de Japón y su forma de libélula, de toda la mitología japonesa, de, de la petición del autor, a los lectores sobre cómo no, no deberían juzgar a las personas sencillas, bueno, todo, todas estas cosas que, que conversamos. Y pues para, para la sesión de hoy ah, vamos a empezar a ver la segunda historia. Entonces, ¿quién, quién se, se anima a, contar, a contarnos qué pasa en esta segunda parte del manga? ¿No? Que es como bien, bien particular. ¿Quién, ¿Quién se anima a contarnos? ¿Cuánto, julián Dale, sarita adelante pues la segunda parte del manga en sí es como la investigación después de la muerte del de perrito y el hombre no porque porque en esta segunda parte eh, llega como eh, como investigadores y en el caso del tipo eh, entonces entonces, un investigador, un investigador en particular eh, quiere profundizar el caso. Entonces, es un en sus vacaciones, él, él va a investigar el caso del hombre. Entonces, él se fue allá en el carro porque como el tipo murió en el carro, entonces se fue en el carro y encontró como un recibo de... Espera un momento. encontró un recibo eh, de una tienda de segunda mano, porque cuando el perro informó, entonces tuvo que vender sus cosas para para poderle pagar su operación. Entonces, como en las tiendas de segunda mano se, piden, se pide información, entonces él va hasta la tienda de segunda mano y llega ahí, él pide la información del tipo, se la da, pero resulta que creo que el tipo de da como unos datos erróneos ¿no? entonces él va como como donde se guardan los datos de la persona y pues la persona no aparece entonces el caso queda sin resolver porque no hay datos de la persona entonces al final el tipo como que se preocupa del perro entonces dice que así creo que la última imagen es el tipo en el carro de vuelta a su casa diciendo que, que va a ver si alguien le da un funeral digno al, al perro, creo que es. Gracias. <risa> no, Frita, gracias a ti por, por contarnos la historia. Sí, ¿no? Pues esta la siento yo como la, la continuación natural de, de la primera parte. Podríamos, el, el, el manga habría podido terminar ah, con la muerte de Happy y de papá, ¿no? Pues pienso. Ah, bueno, Lina quiere hablar. Ad sí, adelante. Yo creo que pudo, pudo haber terminado más bien, como con la muerte del papá. Discúlpame, Lina. No, tranquila, Sarita. Es que quería, pues, eh, como ahondar un poquito en lo que dijiste, el señor. Pues me parece eh, la historia es mostrar eh, los dos lados de, de qué pasa uno al tener una mascota. En la primera historia, pues, papá... Eh, viviendo sus últimos días con su perrito y, y siempre agradeciendo tener la compañía de ese animal y ese animal también estar agradecido de, de pasar su tiempo con papá. Y la segunda historia es más el trabajador social, recordar eh, qué pasó después de la muerte de su abuela, de, de, del perro que le dio su abuelo después para llenar ese vacío y... y como tal la transición de, de niño a adolescente y de olvidarse de su mascota y dejar que muriera solo. Entonces, sí, creo que es como eh, esa, esas dos eh, versiones de, de una relación que uno puede tener con, con esos animalitos que se pueden volver tan especiales. Sí, me, me gusta lo que está diciendo, Mila, porque ese es como el, el, el elemento que une las dos partes, ¿no? Y es la mascota otra vez. En la primera... En la primera vemos es la historia contada a través de los ojos de happy y en la segunda vemos la historia es a través de los ojos de la persona pero tienen en común como el vínculo entre entre las dos partes es la mascota es la figura del perrito uh -huh. listo vamos. gracias lina ¿Qué nos dice jason buenas noches hola a todos bueno, con respecto al manga, como tal, la primera parte del manga, el primer tomo, digámoslo de alguna forma, no me acuerdo si es el primer tomo, habla de, la, de los vínculos que tiene papá y, y Happy, y cómo se van desarrollando, primero cómo se conocen, vemos a personajes secundarios como la esposa de papá, la hija, que trae Happy, cómo esos vínculos se van perdiendo con el paso del tiempo, Cómo los valores morales del señor pasan al olvido. Porque pues la misma familia él decía al inicio cuando conoce al perro, eh, eres afortunado porque muchos perros se mueren de hambre. Bueno, pues, pues fue mi interpretación. Pero pues tú lograste encontrar una casa. Y él al principio no quiere al perro, pero es el que más lo cuida y el que más pasa tiempo con él. Él dice que no, que él está para apoyar a su familia y la familia después lo apoyará a él. Pero al final nos damos cuenta que la esposa apenas puede. Y se entera que él está con una enfermedad grave y lo abandona. Eh, es, es curioso que ella empieza a estudiar cómo atender personas de la tercera edad. Supuestamente es que para ayudar a su papá, pero al final era como su vocación en la vida. Pero no duda dos segundos en deshacerse de su pareja enferma. Eh, la hija pues sigue sus propios sueños, pero no le interesa, digamos, volver a tener contacto con sus padres. Luego vemos el, la segunda parte de, del manga. Y al igual que el primer tomo hablaba de los vínculos entre las personas, los animales, cómo nos relacionamos, cómo creamos relaciones psicoafectivas, cómo estas relaciones se rompen por una u otra razón. En esta también vemos de una relación más estable, que es un, es un joven que tenía una relación muy buena con sus abuelos, eh, llega a compartir con ellos eh, una relación muy especial, pero con su mascota, que también lo vemos en el manga, él no compartía esa, re, esa relación como tan afín. y él cuenta un momento que él tenía una mascota, un perrito, y cuando ya estaba muy viejito, pues él sí ya lo estaba cuidando y ya había dejado como esa época de terquedad de cuando era joven, y le tiró la pelota y el perrito le hizo como un, una sonrisa, como diciendo, ah, volvió de nuevo como a determinar mi existencia, y el perrito murió feliz. Eso es como un poco al final. También cabe señalar que hablamos de valores morales también aquí. Por una parte, vemos a papá que es una persona, ah, mira, ahí está abajo. Ya en los últimos días el, lo, el perrito ya no se podía mover y él lo único que hace es como tirarle la pelota y el perrito en la parte más arriba, más superior, llega y le sonríe a él. Me dice, me parecía como si me esbozara una sonrisa. Ahí, por un momento me dio la impresión de haber, de, haber, de haber una sonrisa en su rostro. Porque él volvió a determinar su existencia. Volvieron a recuperar ese vínculo que en algún momento del pasado tuvieron. Yo creo que este manga, más que tratar del Camino de Buda, no lo conozco, o el Camino del Samurái, más o menos lo he visto en películas, más que todo. Me parece que esta es, un, este es una historia que nos relata el, el, las relaciones humanas, o más bien las relaciones de vida. Porque no solo son humanas, son con los animales, son con la naturaleza. Nosotros llegamos, tenemos contacto con alguien, luego nos vamos, pero en todo dejamos una huella, buena o mala. Vemos que el señor, el papá, quería dejar atrás su historia de dolor, o sea, él lo entregó todo por su familia, su familia no dio nada por él, aún así él no se arrepentía. Más bien de si pensaba todo el tiempo en que quisiera haber hecho las cosas diferente. Luego nos vemos a este muchacho que está en la completa soledad, acompañó a sus dos abuelos hasta la muerte, acompañó también a su perro hasta la muerte, y mantiene también un lamento, igual como ese señor. Mi lamento fue que traté muy mal a ese perro durante muchos años. Y solo lo traté bien cuando ya se iba a morir. Y es muy simbólico que él se identifica mucho con papá. O sea, también se llega a sentir empatía por el dolor de papá. Al final de este segundo tomo vemos a las tres personas, a todos. Vemos a la, al trabajador social, vemos a la hija qué pasó con ella, se volvió una rockera que anda por ahí vemos a la mamá que sigue estudiando para persona, cuidar personas de la tercera edad y vemos que vemos al, mucha, al niño que lo robó, volviendo con el abuelo, o sea, el señor tuvo un impacto positivo en él la hija luchando por sus sueños, la mamá más abajo luchando por ser cuidadora de personas de la tercera edad o sea, todos tenemos sueños pero, y queremos alcanzarlo, pero la, el punto es el método que usamos para alcanzarlo y parece que el método que señala aquí este manga es que a la final todos utilizamos a otros como escaleras y los vamos dejando tirados por el camino. Una frase que una vez escuché una mujer paisa, era yo no quiero llegar a ser una esa persona que para llegar lejos tiene que pisar a otros. O sea, voy tumbando a otros para llegar a lograr mis sueños. Y ese tumbar a otros no necesariamente tiene que ver con hacer trampa o ser mezquino y quitar el puesto al otro, sino que también lo hacemos con nuestros seres queridos o con nosotros mismos. Llegamos a violentarnos a nosotros mismos para lograr ese sueño a cuesta de lo que sea, destruyendo a veces nuestras relaciones interpersonales. Muchas personas lo califican como sobrevivir en la selva de asfalto. Gracias a todos. Gracias, gracias a Jason por participar y pues siempre estas, estas interpretaciones como tan a, tan a profundidad. Me ponía a pensar porque hace ocho días como que hablábamos justamente de, de, de todo esto y no habíamos llegado a ese punto de, digamos, de estos, estas interpretaciones que nos está ofreciendo Jason. No, no llegamos a, a, a estas mismas interpretaciones. Hace ocho días hablamos como de nos fuimos por otro lado eh, en especial por el, como el final, no este párrafo final que nos ofrece el autor, eh, donde, donde nos explica un poco qué fue lo que hizo en el manga, ¿no? Y um, justamente, eh, digamos, yo también sentí al principio, no sé de pronto, si, si de pronto ustedes también lo sintieron o, o cómo, cómo pasaron por esa parte, como alguna, algún tipo de adversión por por, por, por ejemplo, la familia del papá, ¿no? Eh, como simplemente se, se alejaron de él mientras él iba pereciendo. Pero cuando leí el, el prólogo, eh, bueno, no, eso es como un epílogo, cuando leí ese epílogo, eh, creo que una de las primeras frases que dice, dice el autor es como no juzguen a las personas simples, ¿No? es una de las, y es muy enfático no es como no juzguen a las personas simples entonces eh, esa esa esa esa eh, como ese odio como esa no pues es que que siquiera fue odio esa, como como ese rechazo que yo sentía por papá y por estos personajes que me parecían como como un poco detestables como que pasó porque eh, el, el, el autor nos dice como estos personajes son como cualquier persona no Hablando un poco de lo que nos decía Jason sobre, sobre, sobre cómo, cómo actuaba, cómo actuó, cómo actuó la esposa, cómo actuó la hija. Y, y, y no sé, yo creo, eso es, esa es mi opinión personal. De pronto aquí hay, hay quien comparte la opinión de Jason. Pero yo, yo pienso que no deberíamos ser tan duros, ¿no? Con, por ejemplo, con la esposa o con, o con la hija. Eh, porque al final la vida sigue, ¿no? O sea, eh, ¿cómo juzgamos a alguien porque siguió su vida? Pienso, ¿no? Es, es lo que pienso aquí mientras escuchaba a Jason, sobre todo pensando esto desde el prólogo. Pero, pero el resto de cosas que dice Jason eh, son muy interesantes, sobre todo esto, estas visiones de, de los amos y de, y de los perros y de las relaciones, eh, que de eso también quiero que hablemos en, en un momento justamente. Muchas gracias, Jason. Salita, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, oye, mira que se me olvidó una parte importante del manga, que es la del perro, porque ahí, como decía, creo que Lina, que ahí vemos como las, las dos partes de la relación como del animal y el humano, ¿no? Porque en la primera historia, pues se nos muestra que el tipo al principio, así casi no quería al perro, pero fue el que terminó como viviendo por el perro. Y en la segunda historia, sí, eso como que al final fue únicamente cuando se le vio como más entusiasmado con el perro. Porque ahí sí, como que el perro así ya estaba moribundo y ya iba a morir. Entonces ahí sí, el tipo fue por la pelota que el perro siempre, siempre perseguía y murió. Murió el perro como más bien solo, ¿no? porque las únicas partes en que vimos así como, como que el tipo se interesó por el perro fue en el principio, o sea, cuando era más niño, casi casi que recién le dieron el perro, y en la muerte del perro, ¿no? Gracias. Efectivamente, y aquí justamente Sarita llegó al punto que yo quería llegar, es como las dos historias parecen opuestas, ¿no? Eh, vemos este, eh, la primera historia de Happy, eh, bueno, Happy papá, ¿no? Eh, al principio vemos como esta distancia entre los dos y al final terminan muy unidos. Y de forma como opuesta, o sea, es como uno de los procedimientos que utiliza el mangaka acá en esta historia... Y es que genera este contraste mostrando las diferencias en, en estos, por ejemplo, en el principio y en el final de, de ambos, de ambas relaciones humano-perro. Porque la segunda historia empieza con el niño muy entusiasmado porque le llegó el perro y juega todo el tiempo con él y demás. Y al final, pues es un distanciamiento muy fuerte, ¿no? Hay una distancia entre el perro y el humano, tanto así que eh, él no se da cuenta cuando el perro va a morir sino ya en ese último instante, el último acto del perro es morir sonriéndole, ¿no? Y también esto es un, una, una, un, un procedimiento, o sea, vemos esta distancia también de cómo la historia termina con él viendo morir a su perro, y en la primera historia vemos es al perro, o sea, el perro nunca, Happy nunca se entera de que papá murió, ¿no? Él, él, él sigue esperando que despierte. Eh, aquí el, el perro es el que, el que ve a su amo partir. Eh, a diferencia de la segunda historia, que es el amo viendo partir al perro. Entonces, fíjense cómo estas historias son paralelas en muchos aspectos, ¿no? No solamente en lo que está diciendo, sino en cómo lo está contando. Cuéntanos, Sarita. ¿No? Levantaste la mano, ¿no? <ríe> no, sí, casi no lo no quería prender el micrófono. Y también en una parte de la historia, de la segunda historia... Que el niño, yo no sé, es que como que al principio fue la única parte en que en que quiso el perro y al final, ¿no? Como que le pasó la fiebre por el perro rápido. Y entonces como en la mitad, yo creo, de, de esta segunda parte del manga, el, el niño le tiró una piedra en la cabeza al perro. No, esa parte me pareció muy, muy fea. <risa> Como, ay, no, ese niño muy, muy sin sentimientos, pobre perro. Y el perro siempre lo perseguía. Sarita vuelve a mencionar algo importante, y es que aquí nos están dibujando dos caracteres diferentes, ¿no? Estamos viendo el carácter de un hombre maduro, pongámoslo en nuestros términos. Eh, y estamos viendo el carácter de un niño que está en crecimiento, ¿no? Y, y dice Sarita algo súper chévere, y es como. Eh, pierde pierde la, el interés, ¿no? Se pasa la fiebre, pongámoslo en esos términos. Eh, porque la relación se está construyendo desde, de otra forma, ¿no? De cómo se relaciona un niño con la mascota, ¿no? Y sobre todo que no es un niño pequeño realmente, es, es este, y sobre todo por las crisis que va sufriendo el niño, ¿no? Entonces, por eso existe esa, esa ruptura, ese distanciamiento. Mientras que en el caso de Happy con papá parece que va al sentido contrario, ¿no? Él se va, papá va perdiendo todo, que lo único que le queda es. Happy. Entonces, es, es también ver estos, es, los dos personajes en contraposición. Podemos decir que Happy y el segundo perro, no recuerdo cómo se llama, Happy y el segundo perro son, son casi la misma figura, no, no digo que así sea, pero podemos decir que tienen al menos las características comunes de todo perro. Pero lo que vemos aquí cambiar realmente, lo que, muta, lo que muta en ambas historias es la personalidad del ser humano. Y cómo esta personalidad, eh, puesta en tensión con la personalidad estática, o digamos estable o común de un perro, pues puede originar dos historias tan diferentes. ¿No? Eso pienso. Pero, pero sí, Sarito, o sea, veo que, que vio muchas cosas. Eso, eso me, me gusta muchísimo. Adelante, Jason, y después vamos con Claudia. ¿No? ¿Jason? <risa> ¿Quién sigue? Jason. Ah, ¿Sigo yo? Ah, vale, ok. Eh, bien, yo creo que creo es que en ambos, en ambos tomos del manga vemos la relación de los niños con los animales. Sí, sí soy yo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí, adelante. Aló. Adelante, Jason, ¿nos escuchas? Sí, te estamos escuchando. ¿Será que no me escuchan? Sí. Hola, sí. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. En los, en los dos tomos vemos. En los dos tomos vemos cómo es la relación que tenemos con los individuos. Más allá de si es un perro o es una persona. Bueno, eh, perdone. Eh, más allá si es una relación con un animal o una persona, vemos en los dos tomos que las relaciones siempre son al principio de un enamoramiento, o sea, cuando la niña que se encuentra el perro, ay, ella lo cuidaba mucho, le importaba mucho jugar con él, luego vemos en el segundo tomo, el muchacho tiene un perro, lo quiere al principio, luego se le pasa el enamoramiento y sigue con su vida. Empieza a relacionarse con los abuelos, en el caso del del segundo tomo, en el caso de la niña, ella sigue con su vida sigue pues creciendo, ya le deja esa responsabilidad al perro a la mamá, la mamá medio cuida al perro, al último termina cuidándolo el papá. Él llega a cuidar al perro, que es el del primer tomo, que es papá, papá llega a cuidar a Happy, pero es como diciendo, mire, agradezco que antes... Pero... Eh... Vemos uh -huh. que él empieza como Así a ya. utilizar al perro de, de manera como de terapia y a, digamos, hacer el momento en donde él se relaciona, porque parece que en los otros aspectos de su vida él no puede encontrar como esa afinidad. Por en cambio, en el segundo tomo, el muchacho sí ve al perrito, pero lo ve como, como un accesorio más de la casa. Realmente es muy triste la relación que él tiene con los animales una relación pobre, mientras que con los humanos mantiene una relación muy, muy afín, en donde se desenvuelve mejor, en donde, en donde llega a crecer como persona, a interesarse en su vida, y yo creo que el autor con el último mensaje mostrándonos, digamos, cómo terminó este perrito que sonríe, le sonríe como hablamos diciéndole, que al final se volvió un adulto y continuó con su vida, pero aún se acordaba de él, y viendo al, a la mamá, a la hija y a todas estas personas que también pues, influyen, o a los compañeros del, del muchacho del segundo tomo del, del manga, la vida es, un, es, es como una serie de contactos que van pasando. Me, me gusta mucho cómo el autor lo va señalando. La gente siguió con su vida, siguió creciendo, siguió cometiendo errores, aciertos, muchas cosas. Al final, tomando decisiones, pero fueron esos momentos en donde... ¿Se relacionaron con otros de donde crecieron o no? Es muy lindo cómo el autor lo va ejemplificando al revés. Eh, pasamos de una persona que está en un grupo social de personas, en donde pareciera que todos se comprenden en donde él puede expresar sus sentimientos, pero pues a la final está inmerso en muchos roles y no puede realmente decir lo que piensa. Y termina desahogándose con el perro, que es el primer tomo del manga. En el segundo tomo vemos lo contrario. El niño primero se la lleva muy bien con el perrito, su mejor amigo y poco a poco empieza a relacionarse con los abuelos y terminan siendo estas personas con las que logra tener afinidad de su forma de ser y liberando, y liberando su, digamos, su personalidad, digámoslo de alguna manera. Como si la anterior relación que tuvieron en ambos aspectos los dos digamos, personajes contradictorios, no hubiera sido relevante. Digamos que trata un tema como de valores. Estamos en una época en donde valoramos mucho la, la, la compañía de un animal, como no digo que no, no, no tenga un grado de importancia muy alto, pero minorizamos la, importancia, la, la relación que tenemos con otros seres humanos. En una ocasión yo trabajé en una fundación para niños, y digamos que fue como un servicio social que yo hice y los niños me decían que a ellos les daba mucha tristeza tener que hablar con otras personas de la fundación porque siempre llegaban, entraban a su vida, eh, ellos se relacionaban con ellos, ellos les daban su cariño y esas personas después se largaban como si ellos nunca hubieran existido y si se los encontraban en la calle ni los saludaban. Asimismo es el trato que le damos a los animales y a las personas, más bien me parece que el manga Trata de las relaciones, cómo manejamos esas relaciones y el valor que, le da, que les damos. Pues es lo que yo veo en este tema. Gracias. No, Jason, muchas gracias. Yo, yo aquí escuchando a Jason veo que él, él se hizo un concepto muy fuerte, o sea, como muy radical, ¿no? Sobre, sobre, sobre su propia lectura eh, y sobre los personajes en sí mismo y sobre todo lo que ocurre como una posición como muy, muy radical al respecto, eh, y es muy interesante, es muy interesante porque el, el, eh, Jason me menciona cosas que yo pues no las había tomado de esa forma. De hecho, pues, lo que mencionaba hace un momento, hace, hace ocho días, nadie, nadie vio las cosas como Jason las vio, pero es también enriquecedor eh, poner en perspectiva esto que hablábamos hace ocho días y lo que Jason nos comenta eh, sobre, sobre esto que puede que esté ahí y que no habíamos visto. ¿No? Y en últimas eso es lo que queremos también, ¿no? Como ver, ver todas las posibilidades de, de lo que nos puede estar contando la historia y, y pues mirar, ¿no? O sea, crecer de alguna forma, no, pues no digo que la, la, la lectura pues tenga este sentido utilitario, ¿no? Estamos aquí en un, un sentido de ocio de la lectura y pues que estamos mirando temas específicos de la lectura es diferente, pero... Pero es chévere, es chévere, es chévere este, esta, estas, estas tensiones que nos está proponiendo Jason eh, de esta lectura. Como opino yo, ¿no? Muchas gracias, Jason. Claudia, tienes la mano levantada hace un buen momento, hace un buen ratito, así que um, adelante, cuéntanos, cuéntanos tus impresiones. Bueno, hola, eh, buenas noches. Yo les quisiera compartir eh, un poco de mi experiencia. Eh, bueno, yo hace ocho días escuché hablar de, de la historia sin, sin haberla leído, porque fue mi primera participación en el la, la inicié a leer con mi hija, que tiene nueve años, realmente las dos lloramos terriblemente. Yo pienso que este, o sea, que esta, este libro es perfecto para los niños. Eh, nos identificamos mucho porque apenas hace tres meses pues, tenemos dos perritos, entonces, eh, pues a nosotros nos conmovió mucho. Eh, bueno, yo creo que Okutsu, el joven, se conmovió de imaginarse cómo, cómo fue la relación de Happy de, de, de con el papá, ¿sí? Él se conmovió de eso. Y, y mi y yo quedamos conmovidas de, de la historia que tuvo Okutsu con su perrito, ¿sí? Eh, fue como. Como, como una enseñanza el ver que, que los niños empiezan con qué ánimo porque así le pasó a Miku y, a, y al jovencito um, con el perrito y luego lo, lo terminan eh, como como abandonando sí yo me pregunto es qué hubiera pasado con Happy si no existiera ese, ese papá si si si el perrito hubiera quedado con Miku sí o la historia, ¿qué hubiera pasado con este segundo perrito si hubiera existido el abuelito de, de Okutso? O sea, es, es alguien que llegó y los, y los acogió. Eso es como, como me aporta. Gracias. Está, está buenísimo porque Claudia fue más allá, no se quedó con la lectura, y eso también me encanta. Eh, y ella empezó a, a proyectar escenarios posibles, y eso es muy chévere. ¿no? Porque, eh, este, y sobre todo porque entendió muy bien la dinámica de las historias, ¿no? Son historias que están cruzadas, y lo que estamos viendo son historias que inclusive parecen de alguna forma paralelas y están planteadas en forma de, contra de contraste, ¿no? Ya vimos, digamos, lo, lo que les estaba comentando sobre cómo inicia, cómo termina, cómo se plantean las relaciones entre lo humano y el perro, y cómo se plantea pues lo mismo en el otro lado. Eh, y Claudia aquí menciona cosas interesantes, ¿no? Lo primero, eh, por qué el, el detective, el trabajador social Okutsky eh, decide cómo continuar con el caso, ¿no? Nos informa en, por medio de, digamos, de esta voz en off, de esta voz de narrador que él no suele interesarse digamos, como que no deja que los casos lo conmuevan demasiado porque son muchos y porque pues no puede como permitirse sentir eh, por, por un caso particular, ¿no? Porque la, la, tiene que ser como muy eficiente en su trabajo y Inmiscuir sus propios sentimientos puede que afecte su trabajo. Pero con esta historia en particular, vemos cómo muestra este interés, y, y lo que nos comentaba Sarita realiza este viaje buscando la identidad de, eh, del sujeto muerto en el carro y de su perro. Um, y entonces hay unos donde se pregunta: bueno, si él no suele interesarse por estos casos, eh, ¿qué lo motivó a querer llegar hasta el final? Que no lo logra y pues aquí es donde, donde aparece pues la explicación, no pues es que él, él, se, él se vio de alguna forma como en un espejo al revés de su propia historia con, con, con su propio perro, ¿no? Eh, y él pudo percibir, yo creo que todos pudimos percibir a través de los ojos de Okutsky, la relación tan especial que hubo entre papá y Happy, bueno, pues nosotros sí leímos la historia, nosotros sí sabemos qué hay detrás, um, al, al grado tal de que, eh, Happy muere a los pies de, de papá, ¿no? Y pues, sobre todo, eh, está este elemento narrativo que es muy importante. Yo espero que no lo hayan pasado por alto. Y es que papá murió en una fecha y Happy murió en otra fecha. Y esa, esa diferencia de tiempo entre las muertes de los dos es la que permite decir que hay un vínculo, ¿no? Es, es de, ahí donde uno dice la diferencia de tiempo y, sobre todo, que papá murió antes y después murió Happy. Eh, muestra justamente ese, ese, esa, ese, es, lo, es la pista que le permite a Okutsky decir, es, aquí hay una historia detrás, hay una relación importante, ¿no? No es un elemento simplemente al azar, está cumpliendo una función dentro de la historia eh, y sobre todo que toma sentido cuando aparece eh, Okutsky para intentar como eh, desentrañar la historia de ellos dos. Y me gusta este, esta, esta, esta idea que tiene Claudia de, de pensar, bueno, que hubiera sido de Happy si, si hubiera quedado con una persona diferente a papá, o que hubiera sido de Miku, creo que se llama, según lo que nos decía Claudia, la verdad no recuerdo el nombre del perrito, de Miku, eh, de haber quedado, por ejemplo, en las manos del abuelo, ¿no? O sea, de pronto habríamos visto, las historias podrían haber sido diferentes, pero entonces no tendríamos el manga, ¿no? No tendríamos la historia, o la historia sería muy diferente, ¿no? Pienso ya. Pero me gusta muchísimo esto y, y, y ya, ya vamos llegando como a, a este punto que me, me interesaba mucho que habláramos y es justamente la, cómo se están hilando las dos historias y cómo se relaciona una historia con la otra. ¿No? Muchísimas gracias, Claudia. Y Sarita, tienes la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo quiero tocar el tema que dijo Claudia, que era, ¿qué pasaría si Nico se hubiera quedado con, con Happy y pues yo creo que si Nico se hubiera quedado con Happy, de pronto eh, pasaría como la segunda historia, ¿no? De pronto el perrito moriría solo o algo así, ¿no? Y pues ya la segunda historia no... Espera un momento. Bueno, y entonces ya la segunda historia no existiría porque de pronto uno no sabe de pronto no morirían en un carro los dos no efectivamente es, es, era lo que me refería como de si Happy no hubiera quedado con papá, pues papá hubiera sido simplemente un caso más de un señor muerto en un carro ¿no? y Okutsky no se hubiera interesado por el caso porque no hubiera tenido esa, ese remordimiento por el perro, a eso me refería cuando, de, cuando decía que que si Happy se hubiera quedado con otro miembro de la familia que no hubiera sido papá, pues no tendríamos nada. ¿no? Y la historia inclusive sería mucho más, como menos, menos conmovedora, de pronto, porque veíamos simplemente a un hombre eh, en sus últimos días, en unas circunstancias diferentes, no tendríamos esta visión, de, esta visión del perro eh, en, en, el, en, el, en el perecer, no, en el desvanecimiento de, de papá, y la segunda historia, eh, Okutsuki no tendría el remordimiento del perro, es decir, estos elementos eran necesarios para que existiera el manga. ¿no? Si, si Happy no hubiera estado con papá y si eh, Okutsuki se si, si hubiera ocupado del perro o alguien más se hubiera ocupado del perro, no tendríamos manga. Es que estos son los elementos que le dan forma, son los que están integrando la historia. No Todo el hilo narrativo es, surge a, es a partir de estos dos elementos, de la cercanía de uno y de la distancia del otro con el perro. ¿No? Pero, pero pero está bien ese, ese, esa interpretación que nos está dando Sarita Me gusta muchísimo Muchas gracias Sarita Y Jason levantó la mano, adelante Jason. Eh, Hola a todos Con respecto a la relación que tiene Okuski con esa historia Yo creo que es más compleja Por ejemplo, en la imagen que tenemos actualmente Okuski maneja un carro viejo y todo el mundo le dice, pero ¿por qué manejas ese carro viejo? O sea, ese carro prácticamente está que se desbarata solo. Y yo creo que más que vemos acá, ejemplificar la mentalidad asiática de respetar a los ancestros. Él tuvo un gran vínculo con su abuelo y lo último que le dio a su abuelo fue un perro. ¿Cuál es el vínculo que él tiene con, la, con, la, con Happy Papá? Ese, eso es, es exactamente eso. Su abuelo le dio a él un perro. Esas dos figuras, un anciano y una mascota. El anciano, el abuelo que estuvo ahí para él, que lo ayudó a formarse y con el cual siempre sintió como una gran deuda y un gran afecto, un gran amor. Y él lo ve representado en papá, murió solo en un carro y, a, y ni siquiera los familiares saben que está muerto. Y el perro que él nunca cuidó y que un día descubrió que se estaba muriendo ahí en la en el patio prácticamente, él siente eso, ese, ese vínculo de esas dos figuras que, vivió, que vio en su infancia, representadas en estas dos figuras que ve ahora en su trabajo. También me parece muy simbólico que Okuski trabaje ayudando personas de la tercera edad. Vemos que en este mundo en el que vive Okuski, la gente va toda persiguiendo sus sueños, viviendo su vida, es normal, o sea, no digo que esté bien o esté sea mal, es la naturaleza de todos el querer, realizando como persona. Pero él se realiza como persona ayudando a que a los ancianos que otras familias dejan atrás. Y ha sido tanta las historias tristes que ha vivido, que en cierta forma se le endureció el corazón. Y solo en el momento en que se ejemplificó un momento específico y muy doloroso de su vida, ese corazón volvió a la tierra. Y también es un momento que se podría tra tratar de iluminación. Digámoslo viéndolo desde, un, desde otro punto de vista, un punto más psicológico, vemos que Okuski y papá tienen un momento de depresión, Quieren alejarse de la realidad, abandonar el mundo terrenal, el mundo del dolor, eh, hacer una introspección al, al universo interior, encontrar quiénes son, dejando de buscar culpables en el exterior, ni de culparse a sí mismo, solamente pues ver lo que pasó y tener un momento como de paz, un, un momento de paz interior como para reflexionar. También es un viaje, es una travesía. Mientras vemos que papá se aleja de ese mundo que lo lastimó, para como encontrar esa verdadera esencia de lo que él era, vemos que Okuski va en el sentido contrario, buscando a esa persona que él fue, y de la que papá, digamos que en cierta forma se sentía avergonzado, él huye de sí mismo, él huye de, de cómo terminó su vida, mientras que Okuski va en el contrario, él va buscando esa vida que él dejó atrás, se le podría decir que es una ejemplificación del yin y el yang, mientras uno es un joven, que podría vivir, digamos, todas esas aventuras apasionadas de, la, de, lo que es la real, de lo que es el mundo en el que nos, en, en donde viven estos dos personajes. Él prefiere seguir honrando a sus ancestros, seguir la tradición, lo cual es muy raro porque todo el mundo le dice, pero ¿y ese carro viejo, ¿por qué continúa con él? Ese carro viejo me parece que es, es el objeto más simbólico del segundo tomo del manga. Es la representación de la mentalidad de Okusuke de su respeto al pasado, de sus valores morales en cuanto a ese pasado y del mundo que él va enfrentando que ya está en la modernidad, porque todos los carros se ven mucho mejores que los de él. Bueno, esa es como otra forma de ver el manga. Gracias. Eh, es muy interesante esta figura del carro. Yo, yo la noté como está como esfuerzo, podríamos decir, no sé, de pronto no sé la palabra, pero sí como esta intención de Okutsuki por, por preservar a sus abuelos, no y no es la única intención. Eh, de hecho, pues, el, el, la segunda parte del manga abre con los girasoles y cierra con los girasoles, y de hecho es como otra vez el paralelo entre la primera y la segunda parte, eh, de, el, el manga abre con la libélula y cierra con las libélulas en esta segunda parte que de, se llama Campo de Girasoles si, si de pronto tuvieron curiosidad de cómo se llama esta segunda parte eh, abre con los girasoles, nos cuentan la historia de hecho parece esta, esta forma de que nos, nos generan un extrañamiento en la lectura ¿no? porque nosotros veníamos viendo la historia de Happy y de papá y nos empiezan a contar la historia de Kutsky y sus abuelos y parece como que nos van a contar otra cosa ¿no? Este, este primer extrañamiento de cómo nos van a... De ¿qué pasó con, con esto? Bueno, sí, de pronto es, es otra historia, pero después nos enteramos de que no, de que la historia de papá y Happy sigue, pero a través de la, de la perspectiva de Okutsuki y nos enteramos de su propia vida. Y en este, yo, yo pues no había visto este esta, esta trasfondo, digamos, eh, social que nos está proponiendo Jason de la mentalidad asiática o de la mentalidad japonesa. Yo lo había visto un poco más sencillo, eh, sobre cómo eh, parece que Okutsky, y es una de las cosas que nos decía el profe la semana pasada, eh, que es esta tumba como vacía, ¿no? Creo que es lo, lo, que, lo que representa. Parece que está cargando siempre con, con un montón de culpas que él intenta aliviar. Y eso, eso explicaría, de hecho, por qué trabaja en lo que trabaja, ¿no? Eh, él está intentando aliviar eh, culpas que carga por todos lados. Um, y de hecho es muy significativo que lo, lo, el, la, la tumba de los abuelos esté llena de girasoles, y esto tiene una razón de ser, y es, eh, ¿no?, que era la flor favorita de la abuela. Y el abuelo como que no pudo cumplirle la promesa a la abuela de, de darle un balcón y una vista llena de girasoles, y por eso él cuida los girasoles, ¿no?, como una forma de honrar, como bien nos decía Jason, una forma de honrar a sus abuelos. Pero estos girasoles después tienen, tienen una otra, tienen, parece que cambiaran de significado cuando, cuando llegamos a la última parte, ¿no? A la última parte del manga. Que vemos que, eh, bueno, Kutsky no pudo encontrar los datos de papá, porque como bien nos dijo Sarita al principio, eh, él dio datos falsos eh, cuando vendió todas sus cosas para pagar la operación de, de Happy. Eh, y sin embargo, pues, lo que hace es, que creman a papá, esto digamos, no lo dan a entender, ¿no? No, no lo dicen de una forma digamos explícita, que es una de las cosas más chéveres, eh, el, el mangaka como que no subestima al lector, sino que le permite llegar a, a esta deducción por sus propios medios. Eh, nos enteramos de que a papá lo creman, y la, la decisión que toma kutsky respecto a, a cómo tienen que llegar ellos dos, o cómo tienen que seguir juntos a... Uh, Incluso después de la muerte, que es algo que se propone en la, primera, en la primera parte del manga, ¿no? Que Happy y papá se reencuentran. Yo siento, y es, y es digamos, a lo que quería que llegáramos, eh, digamos, me, me estoy adelantando un poco por la hora. Yo siento que esta segunda parte tenía, o sea, era una parte necesaria, ¿no? Lo que les estaba comentando. La primera parte podía, o sea, el manga perfectamente había podido terminar con la muerte de, de papá y de Happy, ¿no? Es un final. Eh, trascendental, ¿no? No es un final que termine aquí, no, el final no se da en este plano, el final se da en el otro plano, el que sea que, que proponga el mangaka, ¿no? No podemos decir cuál es, eh, pero ellos dos se reencuentran, y uno podría decir la historia estaba cerrada, pero, eh, pero esta segunda parte parece que estaba exigiendo como un cierre también en este plano. ¿no? Como, como darle una sepultura a los dos. Es como esa exigencia de, de tratar con respeto al muerto. Eh, y, pues, ¿cómo lo hacen, no? Pues eh, ellos dos, ah, eh, si terminaron en lo trascendental juntos, pues también deberían terminar en lo terrenal juntos. Y aquí Okutsky lo que hace es ah, mezclar las cenizas de papá con semillas de girasoles, ¿no? Y, y vemos cómo... Eh, al final, pues él lo que hace es como a lanzar al aire, lanzar al aire el, las cenizas con, con las semillas, para que justamente como que papá se funda con, con, con, con Happy, ¿no? En la tierra y pues genere nueva vida, que es una imagen también muy bonita, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? O sea, esta segunda historia, ¿sí, tiene, sí tenía como, como ese fundamento? O, o, o, o por qué aparece esta segunda historia, ¿no? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Porque, porque eh, lo que les digo, la, la primera parte estaba cerrada, la primera parte estaba completa. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué aparece esta segunda historia? ¿A qué se debe esta segunda historia? Yo ya les comenté cuál es mi punto de vista, pero de pronto ustedes tengan una opinión diferente y pues sería buenísimo. Bueno, mientras alguien se anima a, o a levantar la mano o a abrir el micrófono, vamos a leer que dice por aquí en el chat. Dice, ¿por qué dice mentiras, papá? Para romper con el pasado. Y Sarita responde, sí, yo creo que para romper el pasado, de pronto no quería recordarlo. O simplemente no quería que la tienda de segunda mano no tenga sus datos. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué decide mentir? Es Una pregunta interesante, ¿por qué no da los datos? No tengo la respuesta. No sé. No sé. Y lo curioso es que nos enteramos de que mintió en los datos. Es en la segunda parte, no en la primera. No, nos enteramos cuando Okutsky encuentra el dato. Cuando él vende los objetos, solamente nos enteramos de cuánto, de cuánto le costó. No nos enteramos de nada más. Pero es una buena pregunta: ¿por qué decidió mentir sobre su nombre? Bueno, creo que no miente sobre el nombre, sino sobre los dónde localizarlo y demás. Esa, esa pregunta no me la había hecho por ejemplo esa pregunta estaba bien interesante ustedes podrían responderla listo Jason volvió a levantar la mano, cuéntanos hola muchachos esta es mi, mi última intervención ya me toca entrar a clase eh, bueno sobre, sobre papá yo creo que la razón por la que él miente es porque quiere romper con su pasado él no quiere volver como a tener que cargar con, la, con el peso de su propia identidad con el peso de sus errores en el mismo manga del primer tomo nos dice que él siempre está reflexionando. Como reviviendo este pasado, diciendo, no, yo debía haber hecho esto, yo debía haber tomado mejores decisiones, yo debía haber sido como más el protagonista de la historia y menos el personaje secundario. Como si la vida fuera como de personajes principales y secundarios. Vemos que papá, aparte de eso, nunca refleja que como miedo por la situación económica en la que está porque él está en la absoluta bancarrota está en un carro viviendo el día a día y él sabe que hay un servicio de trabajo social que en algún momento si lo llegan a encontrar pues hará toda su gestión esto no es anormal tengamos en cuenta que en Japón muchos muchos viejitos se suicidan con jabón muchos jóvenes también por la presión social las expectativas en los jóvenes es tan alta que se suicidan con jabón o, o se ahorcan y Dios sabrá qué otras formas y los viejitos también cuando, las, cuando su familia ya lo rechaza hasta el punto de desecharlos, al no verle darle propósito, y tengamos en cuenta que en la cultura asiática tu vida tiene un propósito, se, te lo das tú y te lo da también la sociedad, y si ya no lo puedes ejercer, pues tú ya no tienes razón de ser, es el pensamiento utilitarista que utiliza, digamos, eh, es una forma de violencia cultural, la primera forma de violencia cultural se remonta al, obje, al objetivismo, que fue la forma de esclavitud, somos objetos y en la medida en que ese objeto sirva lo cuidaré, cuando no sirva lo es eso es un pensamiento digamos que en cierta forma masculino, porque era ma la mayor parte de la comunidad que ejercía ese tipo de pensamiento, una población de pensamiento masculino, no necesariamente hombres, pueden ser mujeres que tienen un pensamiento masculino, y luego vemos el de instrumental, el pensamiento instrumental es un pensamiento femenino que dice la gente es una herramienta, en la medida en que lo uso tiene un propósito, cuando yo ya no le encuentro ese propósito se desecha, los asiáticos tienen muy metido eso en la cabeza, en todos los animes, mangas, textos, arte, tú ves que ellos hablan de el propósito del samurái, el propósito del ninja, el gran orfebre que sacrificaba sus manos para hacer la gran obra maestra, su propósito. Si era necesario arrancarse dedos para hacer la obra maestra, el propósito lo valía. Llegaban a niveles de generar autoviolencia hacia sí mismos. ¿Y qué pasa si no hay propósito? Caemos en una crisis existencialista que vino de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los japoneses son tan melodramáticos? ¿Por qué son tan sensibles? ¿Por qué son tan depresivos? Fue por su herencia de la Segunda Guerra Mundial. Les cayó una bomba nuclear, bueno, en eh, bueno, no me acuerdo cuántas fueron, pero el punto fue que desaparecieron varias ciudades, dos. Y vemos que ellos ven la destrucción en todo su, todo su potencial, después de una brutal guerra que ya sabían que iban a perder. Esta serie de sentimientos negativos de autoexistencialista que, que hubo en esa época se ve reflejado en parte en su arte. Porque toda la población que sobrevivió de ese evento tan traumático, lo único que experimentó fueron sentimientos negativos y ahondaron en una investigación psicoemocional y psicosentimental en esos sentimientos negativos que se ven reflejados en sus obras de arte. Vemos que estos dos hombres maduros están deprimidos. Vemos que ellos pasan por una crisis existencialista. Vemos que quieren sobrepasar ese obstáculo que se está presentando pero no saben cómo en el caso de papá él quiere renacer de nuevo ser un viajero dejar atrás ese pasado dolor o simplemente comenzar de nuevo no necesariamente tiene que dejar el paso atrás, atrás un pasado dolor sino simplemente empezar su vida de nuevo bueno la poco corta vida que le quedaba de nuevo vivirla en la mayor libertad posible porque siempre que vemos en primer tomo es libertad el mar Amplio, vasto y libre. Luego vemos a Okotsuki. Él es un personaje que es libre, pero al mismo tiempo está atado al pasado. Y vive luto. Yo creo que la flor de girasol para él es una flor de luto. Más que, ¿él honra a sus ancestros? Sí, pero tengamos en cuenta que los japoneses guardaban la armadura samurai de sus ancestros. Y la armadura samurai le colocaban velas e incienso y le rezaban. O sea, era un tótem de luto. Estaban en luto constantemente. Y para él, los girasoles son luto. Gracias a todos. Esa perspectiva de, de, de dejar el pasado, de re, reencontrarse con él, es muy interesante. Eh, y cómo ser, cómo relaciona Jason estos elementos con el luto, ¿no? Los girasoles como el, el sinónimo del luto. No sé, yo, bueno, pues no sé qué, qué opinan los demás respecto a eso. ¿Qué opina Lina, que casi no ha hablado cosa extraña? ¿Qué opina, qué opina Esmeralda? el profesor de pronto también? No sé, es, es, es, es que me causa curiosidad. ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo desde, desde mi punto de vista no, no podría relacionarlo con el luto. Más bien lo vería yo como otra cosa, pero pues de pronto alguien pueda um, opinar sobre este, sobre este elemento, los girasoles, porque sí tienen una trascendencia. Dale, Sarita. Pues yo creo que él sí podría asemejar como los girasoles al luto, porque, eh, si no soy mal, la abuelita de, la tiempo, del para. señor de la segunda historia, eh, la abuelita le construye como... Eh, quita el muro y le construye un balcón para que vea girasoles en la parte de abajo, ¿no? Y pues al final, como que no se nos muestra en sí que la abuelita murió, pero pues eh, se nos muestra así como un girasol encima de la, de la cama de la abuela. Entonces pues eso nos dice como que la abuela murió, ¿no? Y después así, creo que como tú decías que... Sí, que la avienta en los restos del abuelo con semillas con semilla de girasol, ¿no? Y en la primera historia, eh, el carro está en un campo abierto con girasoles. Y también yo creo que las nivélulas, creo que eso lo explicamos en la, en la anterior reunión, también las nivélulas de pronto. O sea, se me un poco como como a luto o a libertad cuando ellos pasan, digamos así, al otro mundo, ¿no? Gracias. A ti, Sarita. Mira, pues yo no me, no me acordaba de la imagen del de girasol sobre la el, el, la cama, no me acuerdo cómo se llama. El, ay, no me acuerdo. Soy una vergüenza para mi, para mi generación geek. Bueno, sobre el futón. Eh, de la abuela muerta, ¿no? ¿no? me acordaba de eso. Pero bueno, sí, de pronto por ese lado, ok, sí, eh, veo, veo, veo, veo veo eh, cómo se podría relacionar con el otro. Muchas gracias, Rita. Eh, no sé, el profe Leonardo subió la mano y la volvió a bajar, no sé si quiere hablar. En este momento la mano está... Ah, bueno, el profe abrió el micrófono, adelante. Buenas noches. Eh... Pues yo siempre estoy buscando relaciones eh, dentro de elementos simbólicos, que tienen que ver también con las imágenes y todo esto. El, el perrito de la segunda historia, como es el perro que cuida las estrellas, el como le dice de Okotsu, el guardián de las estrellas, y van como uniéndose de las imágenes, no en términos visuales, porque las pistas que le puede dar uno el autor, en, en la página 84 hay una viñeta en el lado superior izquierdo, que es la foto como de, de los recuerdos de, de Okotsu, ¿sí? Donde se ve eh, la foto del niño con los dos abuelos y al lado hay una, una foto del, del perrito, ¿sí? Se ve como el detalle del perrito. Creo que es la 84. Y de todo el tiempo nos está dando, si sí, ahí está arriba, nos está dando como esas referencias de, del girasol. Para los japoneses, aunque el girasol no es original, es original es de América, el, el girasol es una representación o, o lo relacionan con la energía por la vida, por el placer de vivir. ¿sí? Y lo que teníamos de los simbolismos de la, de la libélula, que son los antepasados que visitan a los vivos, ese cierre donde se ve el campo de girasoles con, la, con las libélulas volando, y se supone que son dos tumbas, es también como ese juego con el recuerdo, ¿no? Porque en, en, en una parte de la segunda historia, eh, Okotsu dice, eh, debí amar más a mi perro sin tener tanto miedo. Sí, Eso es eh, como la página 118. Que el tipo está haciendo una, unos recuerdos y unas relaciones de cómo cuando se aburrió el perrito le tiraba la pelota en la cabeza para, para agredirlo, ¿sí? Para herirlo. Y después recuerda cuando ya estaba muy viejo que no, pues que el perro seguía jugando porque no era muy inteligente, según él mismo dice. Entonces son todos esos elementos simbólicos que me parecen interesantes porque al final también eh, son las estrellas, ¿no? Como los elementos más fuertes que se dan, que es el, el perro como el amigo del humano, sin condiciones. Eh, la noche, las estrellas, lo que simbolicen las estrellas, las tumbas, ¿sí? Como ese se van los, los, igual todos tenemos que irnos, pero es como los recuerdos pesan tanto, porque es que el, el papá en la primera historia, en realidad él va eh, abandonando los recuerdos a medida que avanza, no también se unen todas las historias al final, en la, en el segundo, la segunda narración, que muestran a la hija de del señor, de papá, cargando ahí los baffles porque se dedica es como a la música o no, bueno, no sé será qué okay? pero es como la vida nocturna que era lo que ella quería y por lo que en algún momento peleaba con, con los papás cuando era adolescente está el niño, el niño en el, en el tren así como un recuento histórico, no en esa viñeta que está ahí, el, el que le robó la billetera al papá y lo dejó pues sin efectivo y sin sus tarjetas, por eso le tocó vender todo lo que llevaba en el carro para poder operar al, al perrito entonces se, se, se encuentran otra vez todos los personajes y se unen, o sea, todos los destinos en últimas están unidos. Ahí sí vería yo más dentro de esa línea oriental de que eh, somos una trama que, que se encuentra no de manera gratuita, sino porque de alguna forma sí está preestablecido. Entonces me parece interesante cómo se van creando esas conexiones y, y al final se encuentran todas y se cierran y igual sigue siendo una hora abierta porque uno verá que sigue pensando y de alguna forma Okotsu, el, el trabajador social, eh, como que recupera su humanidad, ¿no? Al recuperar la memoria de su perro, al, al recuperar el valor de la memoria de su abuela, simbolizada en los girasoles y de su abuelo que le enseñó y le regaló el perro cuando murió la abuela. Como, esos, como la familia es importante. Eso es un elemento, sí, de la tradición japonesa, que parte de esos suicidios de los que habla ahorita eh, el compañero, es por eso, ¿no? Porque se ha perdido esa, ese sentido de, de la familia y, y los incluso los ancianos se mueren en los apartamentos. Pero ahí a veces uno ve el caso de uno que duró tres años muerto y, y como estaba en débito automático de su pensión, se dieron cuenta, no me acuerdo por qué, encontraban el esqueleto. Sí, entonces es eso, ese tipo de situaciones las que yo veo. Y, igual la narrativa me gusta mucho más en esta, es, es una novela gráfica, eh, no es sí, el, el, la, la explosión de movimiento, de, de giros y de, de rayas que, que me marean, que es lo que me marea del, del manga. Este es más novela gráfica, tiene todo un texto, tiene muchos textos y por eso también me, me gustó bastante. Profe, como siempre, eh, o sea, así que <ríe> deja la batuta super alta y... Pero bueno, ya, antes de antes de yo de, de, de hablar, quiero que, que Lina intervenga. Muchas gracias, profe. Ay, ya. Eh, yo estaba viendo el significado de del girasol. Pues creo que todos sabemos que en algún punto alguien le puso un significado a las flores, no sé por qué. Muy desocupados ellos. Pero, bueno, el girasol dice que es eh, de la persona que busca a Dios, pero también representa eh, eh, como el crecimiento personal. Entonces también lo veo por ese lado como que representa eh, el, el camino y el crecimiento que tuvieron todos los personajes durante, durante el, la historia. Más que... Um, más que una flor de luto, es para mí eso, como el crecimiento de cada persona y, y el representar su historia. Pero pues también, no sé, <ríe> no sé por qué Dios siempre se inmiscuye en todo, pero me, en, me acordé de, creo que fue Jason quien dijo que, que papá siempre se sentía tranquilo a pesar de su situación, no no sé si fue él, perdón, si no. Eh, es eh, tal vez algunas veces para mí la tranquilidad que brinda eh, el saber que hay algo más después de la muerte y esta vez pues él tenía razón se iba a encontrar con su con su amigo y iban a estar bien los dos y van a poder compartir otra vez una vida un poco mejor entonces sí creo que es esa es para mí la flor Está, está chévere porque lo que dice Lina se une a lo que dijo el profe. Eh, y bueno, yo... Bueno, espera, vamos a leer primero lo que dice Esmeralda. <ríe> es, ya, ya como que intento cerrar de forma general el, el manga, ¿vale? Dice, creo que el manga en general nos habla de temas recurrentes en la actualidad japonesa como la competitividad feroz y la soledad consecuencia de esa dinámica social. Parece haber una denuncia acerca de lo difícil que es acercarse al prójimo. Los perros parecen ser un símbolo de un prójimo anhelado. Está buenísimo este comentario. O sea, como, después no digas, Meralda, que no escribe porque aquí escribió muy bueno. Eh, lo siento, quedó grabado. Eh, me gusta muchísimo esa, esa perspectiva. De hecho, todos estas, estos comentarios finales sobre... Sobre el, el, el girasol y todo este asunto, sobre, sobre, <ríe> sobre el comentario de ese prójimo ideal, eh, todas las historias de cómo se van, de, y también esto es lo que el profe nos decía aquí, que me parece que es muy importante y que es, es, es, es muy importante recalcarlo, es como las historias al final parece que se vuelven a encontrar y tienen un cierre y es orgánico, es decir, es, es, se siente natural eh, cómo cierran las historias. Uh, y es, esto es justamente, bueno, esta es mi reflexión, igual como siempre, si ustedes tienen otra reflexión, bueno, el profe nos comentó aquí sobre, sobre su perspectiva general y me agrada muchísimo que les haya gustado la novela, creo que les, les gustó el, el manga, bueno, el profe nos dice que es una novela gráfica eh, japonesa, eh, es, de verdad me alegra muchísimo que les haya gustado, como mi último comentario es como... Eh, sobre las, sobre las flores, eh, sí, yo también consi lo, lo, lo consideré, en realidad no, no entré a buscar significados, no entré a, a, a, a o sea, no sabía, digamos, de este trasfondo que le dan los japoneses eh, al, al girasol, yo solamente lo veía como, como que es el girasol, ¿no? Es la, el, la flor que busca el, el sol, ¿no? Es como que la que se despierta todos los días cuando hay un nuevo sol, eh, y lo vi yo más bien como ese, ese, esa, ese símbolo, Uh, de la vida, lo, lo vi siempre como de la vida y sobre todo, y esto sí me basé mucho, eh, siguiendo los consejos del profe Leonardo, <ríe> me basé muchísimo en, en la imagen en sí misma de cómo muestran las gemillas germinando, ¿no? O sea, está este símbolo de, de, de, de la vida buscando crecer, lo vi por ese lado y no, no, este concepto no pelea con el que nos dice Lina del de, de crecimiento, ¿no? De hecho. Entonces, es la vida, es como, así lo veía yo, y, y por eso yo decía como, pero ¿por qué luto? Pero pues, escuchando a Sarita y viendo esta imagen, sí tiene como esa connotación de, de pues, la vida implica la muerte de alguna forma. Eh, y respecto a, a, a la historia en sí misma, eh, no sé, yo veo que, que nos gustó muchísimo, todos vimos cosas diferentes, pero al final vimos como esta relación, me gusta lo que dice Esmeralda, especialmente porque... Parece que esta, esta, este ser ideal, este prójimo ideal, este perro, ¿no? Como que todos deberíamos ser, de alguna forma, esta, esta figura de un perro. Ah, no digo, no, quizás no con todos, pero, pero sí ser el perro en la vida de alguien, en el buen sentido. Eh, también de también se, pronto se ve como vinculado con esta idea final que del epílogo, donde el mangaka nos pide que no seamos fuertes con las personas sencillas, ¿no? Como con las personas simples Y al final, que, que nos traigan todas las personas, ¿no? Que nos traigan a la hija, que nos traigan al niño que se le robó, pareciera como, como que decirnos que todos en últimas son personas simples, como que, es, y esa es mi, mi lectura, así lo leí yo, um, como que nos éramos fuertes entre, entre todos, ¿no? Como que todos nosotros en últimas pues somos personas sencillas, somos personas simples. Y si él nos está diciendo no sean fuertes, no sean tan duros con esas personas, casi como que nos está diciendo es como que no sean tan duros entre ustedes o no seamos tan duros entre nosotros, ¿no? Así me parece que existe como, como esta idea camuflada, no sé si de pronto estoy como, como se dice, como dice Eider, que ya se desconectó eh, y la andó muy fino, pero, pero, pero, pero, sí parece que existe esta intención eh, por parte del mangaka, ¿no? Sarita, tienes la, la palabra, última intervención y nos despedimos. Bueno, yo también creo que hay como, como esa moraleja o algo así que dice al final en el epílogo que en, como que no critiquemos a las personas sencillas, ¿no? Porque digamos en la anterior sesión, eh, como que si dijimos que, que el señor que el que cuidaba a Happy eh, siempre era como muy frío, ¿no? Era como frío, muy sencillo, porque digamos cuando cuando hablaba con su esposa siempre era como eh, decía creo que haz lo que tenga, haz lo que creas conveniente. Y entonces así, como que ella en parte utilizó eso un, un poco en su contra cuando le dio el divorcio. Entonces ella le dijo, pues tú siempre me dices que diga, que haz lo que lo que me parezca conveniente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que de pronto como que nos deja esa, nos dice como que no... No juzguemos a las personas como por su sencillez. Así como tú dices, porque todos en sí somos personas sencillas, ¿no? Gracias. A ti, Sarita. Muchísimas gracias a todos. Ya nos pasamos, como siempre, sobre el tiempo. Creo que voy a adaptar, a dejar de fingir que terminamos sobre las ocho. Bueno, le, así como últimos anuncios, la próxima semana, reiterando, la próxima semana no tenemos lecturas, la próxima semana es una... Semana intermedia, estamos en parciales y demás, entonces no hay lecturas. Y ya para el 24, para el 28 de abril empezamos con The Sandman. ¿Listo? Entonces, ¿sí, Sarita? Eh, pero entonces, ¿para la próxima semana no habrá sesión o vamos a hacer...? Sí, como... sí ah, si tenemos entonces, sesión, o sea, sí si tenemos sesión. Como cuando las eh, cuando haya evaluaciones para los chicos, ¿sí? Sí, exacto. La próxima semana es, digamos, no tenemos material para leer, pero sesión sí tenemos. Uh -huh. Es como la, la que tuvimos la vez anterior, que simplemente es una semana intermedia en la que yo vengo y les presento, no sé, alguna actividad o algún invitado, no sé, quizás, uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. y ya. Pero sí tenemos sesión, sí tenemos sesión. Bueno, listo, gracias. Vale, entonces, eh, eso es lo que te quedaba por decir. Nos vemos dentro de ocho días, pasen feliz noche, descansen mucho y arranquen con Sandman, porque es exigente y es harto, ¿listo? Entonces, chao, chao, eh, nos vemos. A Julián. Sí. <risa> <risa> Disculpa por molestarte tanto. No, no no. Eh, bueno, pero para las próximas de lecturas de Sandman, eh, si no has revisado el libro, entonces eso tiene como capítulos o, o vamos a leer por páginas cómo va a ser la lectura así para cada sesión. Pues es que el asunto es que eh, tenemos, creo que son todos los tomos de, de Sandman, son muchos. Sé que no vamos a alcanzar a leerlo todo, entonces podríamos elegir el orden de edición y ver hasta dónde llegamos entre todos. Sí nos toca elegir como un límite por sesión, tenemos cuatro sesiones para a, hablar de Sandman, pero eso lo podemos ir haciendo a, a través de, del grupo de WhatsApp, ¿no? Como yo, proponer algo. Y ustedes ir mirando si se puede o no se puede y ahí definir si logramos o no leer eso, esa cantidad que yo les proponga, si le ponemos más, si le ponemos menos cantidad de páginas, bueno, de lo que decíamos leer y pues ahí vamos coordinando entre todos. Entonces, no, no caigas en angustia, tú simplemente empiezas a leer que todo lo que leas no va a ser perdido, te lo aseguro. Bueno, gracias. <risa> <risa> Ahora pues sí. Yo creo que sí podremos leer una parte grande porque si leímos al Skill para una sola sesión, las las dos partes de pronto sí podamos leer una gran parte de Sandman. Podría ser, podría ser, esa, esa, esa es una de las ideas que yo tengo, pero pues bueno, no tenemos que mirar, ajustarnos a, a los ritmos de lecturas de todos. ¿no? Pero igual lo podemos ir eligiendo en el camino, o sea, no, en realidad sí sé que es importante, pero no me angustia tanto. Sí, mientras tanto por el grupo de WhatsApp. Exactamente. Bueno, feliz noches a todos y nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta luego. Gracias. Oh, chao. Gracias, hasta luego.